Hola, buenas. Espero que todos estéis bien. Os vengo aquí a proponer otro nuevo juego. Para este juego me hacen falta dos comodines y un rey. El rey lo pongo aquí en el medio. ¿Lo veis? Fijar lo que ocurre. Si yo cojo y bajo el, el comodín y luego el rey, automáticamente se ha cambiado de sitio. Fijaros bien, lo vuelvo a repetir, si yo cojo y bajo el rey, el comodín y el otro comodín, fijaros bien que automáticamente ha vuelto a cambiar de sitio. Os lo vuelvo a repetir. Aquí tengo el comodín, lo veis, el comodín lo vamos a bajar, lo bajo y subo el rey ahora bien, si yo cojo el rey que si lo bajo, lo subo lo bajo, lo subo lo bajo, automáticamente ha desaparecido y vuelve a cambiar de sitio sabéis habéis dado cuenta? pero ahora si yo cojo y meto el rey, entre medias de estas dos cartas, mirad lo que ocurre. Bajo un comodín, bajo el rey, bajo el otro comodín. Los comodines están en su sitio, pero el rey se me ha convertido en unas. Espero que os haya gustado.